Desde la cubierta de vuelo del patrullero oceánico Alfabrado Cariña de la Armada Bolivariana, quien se encuentra atracado en el muelle Morro Valdés, ubicado en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, se llevó a cabo rueda de prensa por parte del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, acompañado del mayor general Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas, del comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima Insular y demás comandantes de unidades militares, informando al pueblo venezolano del importante trabajo en conjunto con el gobierno de Francia para el logro de la incautación de 1.750 kilogramos de presunta cocaína. Asimismo, la detención y destrucción de tres campamentos logísticos mediante la Operación Escudo Bolivariano Guara 2023. Escuchemos. La operación 2023. Esta operación, por supuesto, es eh, una operación integral, conjunta, donde tuvo una gran participación la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional, y todas las unidades militares que participaron en seis estados del país. Igualmente los órganos de seguridad ciudadana desplegados. Primero, el trabajo de inteligencia de nuestro órgano de seguridad ciudadana, el trabajo de, para la investigación penal.